vamos a hablar ahora acerca de la reactivación productiva del sector agropecuario, cuáles son las medidas, las estrategias, los planes que se está asumiendo para cumplir con los objetivos. Para hablar justamente de este tema, permítame inmediatamente saludar a nuestro invitado que ya se encuentra con nosotros, está el ministro de Desarrollo Rural y Tierra, Remy González. Ministro, muy pero muy buenos días, Edison Restrepo, lo saluda desde Estudio. Muy buenos días, Edison, y otra vez tú otra vez saludar a toda la población boliviana. En esto de lo que significa la reconstrucción de la economía productiva y comunitaria de Bolivia, hemos estado eh, haciendo cubres en todos los departamentos del país, pero también eh, a petición del de Chaco boliviano, y recientemente el 3 de junio nos constituimos a, a Yacuiba hace la décima cumbre de la reconstrucción de la economía productiva, por las características que conlleva, digamos, eh, esta zona, ¿no? Eh, es una zona que, como usted muy bien saben es, es una zona del Chaco, entonces hemos eh, acudido y de ahí salieron va, va, varias, digamos, eh, acuerdos y conclusiones que se han emitido, ¿no? Eh, no hay que olvidar de que en, en el periodo... 2020 ha habido una recesión económica, eh, no solamente de, de una, una recesión con contracción, incluso, ¿no? Esto fuertemente golpeada por la pandemia y una mala gestión eh, eh, gubernamental eh, en ese sentido. Para eso, entonces, el gobierno eh, ha bajado a estas cumbres e inmediatamente ha consolidado ya, digamos, eh, políticas. De, y está muy claramente, estamos entrando en el proceso de que significa la industrialización del país con sustitución de importaciones. Para eso eh, hemos creado condiciones financieras, hemos eh, creado el CIBOLIVIA eh, a un crédito al 0.5% de interés para todo el que se dedique, digamos, a la, a la industria y también a la producción primaria, particularmente con productos que importamos de otro país, así evitamos. Que se salgan las divisas de nuestro, de nuestro país Dentro de lo que significa la industrialización También eh, estamos apuntando a que eh, todos los productos En el área que a, mí, que a mí me corresponde Es de que todos los insumos que utilizamos para la producción agrícola Sean eh, provistos en nuestro país eh, Un ejemplo lo puedo mencionar Actualmente tenemos el, el cloruro de potasio Que es importante eh, en, en un importante nutriente. En, para las plantas, lo producimos ya en el salar de UNI, a través de ILB. tenemos el, el, la urea, eh, que es un con, con fuerte componente de nitrógeno que está en bulobulo pese a que se destrozó la, la, los equipos en su momento, pero ya se ha reactivado, y ahora eh, estamos a un paso para poder iniciar la construcción de nuestra planta de, de fósforo en Cochabamba, en Capinota, entonces, se el al círculo de los tres elementos principales, entre el y potasio. En Pampa Grande ya se implementa, ya está implementando la planta de bioinsumos para la producción ecológica. Eh, estamos construyendo más de 50 plantas industriales en el país, para todo lo que significa darle valor agregado a toda nuestra producción primaria. Y con eso eh, sustituir las importaciones que se hacen de otros países. Y a futuro tal vez los excedentes ir eh, exportando para que podamos generar divisas para... Para Bolivia. Ministro, otro de, de los puntos y de los aspectos que el gobierno también vio la necesidad de fortalecer, estamos hablando del sector cañero, que también es importante resaltar, y se hablaba de la necesidad de eh, construir justamente el centro de, de, de caña como tal. ¿Estos es son otros de los aspectos importantes que hay que resaltar? Sí, eh, estamos todavía tra trabajando en el programa de, de la caña, eh, posteriormente vamos a pasar a consulta de los productores para que se pueda ajustar a su viabilidad y agilidad para desarrollar este programa, ¿no? ahí está contemplado lo que significa el Centro Nacional de la Caña su infraestructura para que puedan hacer las investigaciones respectivas, también estamos viendo la el mejoramiento e eh, investigación constante de la, de la semilla para los diferentes lugares donde se producen, tanto en Santa Cruz, Tarita y el norte de La Paz. Eh, y posteriormente también eh, vamos a buscar eh, mecanismos para que haya un crédito eh, fácil, accesibilidad y que pueda ser pagable con, con producción eh, a través de la retención que puedan hacer los ingenios. Entonces, eh, pero no solamente es en la caña, también estamos apuntando al sector camélido, animales menores, estamos eh, apuntando al sector de los forrajes y también hay un programa especial que estamos eh, ya en punto de, de emitir eh, alguna normativa para su vigencia, que es eh, de la, la producción de, de plantas con características oleíferas para que podamos abastecer de aceite suficiente para la pronta construcción de las plantas de biodiesel que se va a hacer en el país. Entonces, todo esto eh, nos va a ayudar a, a que eh, todas las divisas no puedan salir del país, más al contrario, simplemente genere movimiento y de desarrollo económico en, el, en nuestro país y sustituyendo paulatinamente eh, las importaciones que hacemos. Y, y el que tiene mayor incidencia justamente este de biodiesel, porque así por lo menos vamos a eh, evitar seguir comprando diésel. De afuera y producir nosotros nuestro propio de a través de las materias vegetales y triglicéridos de animales que se van a ir reciclando. Ministro, uno de los temas y uno de los aspectos que hablaba justamente es el apoyo que se está dando por parte del gobierno con el crédito si sí bolivia y esto también es importante resaltarlo, ¿cómo se han visto beneficiados los productores, a cuántas personas ya se ha llegado más o menos un aproximado con este crédito tan importante y que es de fácil acceso? El, le puedo hablar de montos cómo eh, se ha colocado 1.100 millones de, de bolivianos de los cuales ya 700 millones eh, se han acomodado a diferentes productores en diferentes cuantías según la actividad productiva que se estaba realizando eh, entendemos de que <coughs> estos 400 millones también muy pronto se van a tener de acomodar eh, el presidente nos ha pedido de que eh, canalicemos más recursos, vamos a seguir haciéndolo, pero en la medida que también vayan pagando la gente eh, sus cuotas eh, de capital e interés, esto va a seguir dando vuelta y está garantizado para que por lo menos mínimamente funcione más de 10 años. Entonces eh, yo les pido de que, eh, que sí, estamos garantizando los recursos a, a los productores. Eh, al comienzo era muy difícil eh, lo veían muy complicado cumplir con los requisitos, pero una vez que ya encuentran, digamos, el mecanismo, ahora tenemos entendido que la demanda es bastante alta ahora de, de todo el sector productivo, de materia prima como de industrial, en solicitar estos recursos y nosotros como gobierno vamos a seguir garantizando. Pero no es solamente esto, también quiero informar a la población de que tenemos un decreto que establece la importación eh, para la parte industrial y, y materias primas la importación de maquinaria al 0% de aranceles y tampoco se le va a cobrar los, los, los impuestos respectivamente que se hacían eh, si bien tiene su vigencia hasta el, hasta el mes de septiembre pero estamos viendo las la solicitudes que hacen los que están haciendo importaciones de toda esta maquinaria, de que se puede agregar, entonces nosotros vamos a hacer una valoración y si realmente está, está cumpliendo eh, la razón por la cual, digamos, hemos emitido este decreto, seguro que nos vamos a dudar en seguir apoyando al sector productivo para que reactiven toda la economía y no solamente sea reactivación, sino también se pueda ampliar la producción en volúmenes y, y rendimientos. Ministro, otro de los temas que, que debemos abordar y, por ejemplo, hoy que hemos leído eh, los titulares de los principales periódicos, por ejemplo, se habla también eh, de la escasez del huevo y esto se debe a que se habla de que no habría maíz para poder darle a las aves. Yo, por ejemplo, le resalto uno de los titulares en el periódico El Deber, donde dice productores de huevo reportan pérdida por unos 6 millones de dólares y advierten que habrá una escasez de alimento. Por otro lado, si miramos los tiempos, decía la producción cayó en un 10% debido a la falta de maíz para las aves. ¿Cómo se está también trabajando en esto? Porque recordemos de que también eh, hubo algunas plantas, algunos empresarios que estaban ocultando el maíz y eso efectivamente es una afectación. Hay que reconocer algunas cosas, ¿no? Eh, nosotros antes teníamos, eh, tres años atrás, un superávit en, en el maíz, de, que pasaban los 140 mil toneladas, ¿no? Eh, ha ido reduciendo gradualmente desde el 18, 19, 20, y en este año apenas tenemos 34 mil toneladas. No es que, digamos, eh, estemos en déficit, sí tenemos un, pero eh, hay una reducción del de superávit. ¿no? Cuando la gente ve esta situación también trata de especular, pues, ¿no? Cuando no hay mucha oferta y la demanda es normal, eh, entonces eh, han buscado, digamos, eh, hacer, digamos, estas especulaciones también apegadas a lo que a nivel internacional está aconteciendo, ¿no? a nivel internacional, escasez, digamos, de, de los alimentos, pero no porque haya habido una disminución de la producción, sino que no se puede sacar la producción de Ucrania ni de Rusia eh, por los problemas que muy, muy bien conocemos y eso ha afectado a otros países. Entonces, eh, la demanda de alimentos eh, de otros lugares no habituales ha, ha, ha sufrido, digamos, efectos. Y eso lo han querido trasladar a Bolivia. Eh, bueno, en el caso de Bolivia no es por, por déficit, sino el problema también es que mucha gente, ya se, que los productores habituales que producían maíz han, han virado hacia la soya porque tienen precios espectaculares que nunca hemos tenido. Eh, incluso se ha llegado a pagar hasta 580 dólares la tonelada. Pero cuando uno ve 10 años atrás, no pasaba de 250 dólares la tonelada. Entonces... Expreso y, y ante esta situación, nosotros como gobierno hemos tenido que implementar eh, con un decreto la, la, una, nueva, generar una nueva empresa eh, agropecuaria boliviana para que pueda producir lo que los empresarios eh, no quieren hacer, ¿no? por el tema netamente económico. El Estado tiene que garantizar eh, el suficiente abastecimiento de... Eh, de alimentos y mucho más como un insumo tan importante como es el maíz. Pero eso inmediatamente, el gobierno en, en, en esta campaña de invierno ha implementado 15.000 hectáreas adicionales a las que se producían eh, 10.000 en el mapa y 5.000 en la empresa agropecuaria. Eh, y para la campaña de verano, eh, en función a la evaluación de, de siembra que se tenga, vamos a producir lo que sea necesario, eh, porque tampoco no podemos obligar al empresariado a que produzca... Eh, lo que le conviene al país siempre van a pensar en producir lo que le convenga a su bolsillo y si es la soya que tiene ahorita un precio sana, entonces tampoco no por eso nosotros nos vamos a estar digamos eh, atemorizados o preocupados de que, no, de que no va a haber entonces el gobierno ha hecho lo más fácil constituir una empresa y producir y garantizar los volúmenes que sean necesarios en el tema de hortalizas en el tema de todo de frutas no, no hay Ahora, este caso específico del maíz. Primero dijeron de que no va a haber para los pollos. Bueno, ahora resulta que hicimos lo, las actividades pertinentes, el pollo hace regularza, incluso ha de precio. Ahora nos dicen que, que no va a haber para los huevos. Eh, y no es tan cierto, ¿no? Lo que ellos quieren es que suba el precio del huevo, andan manifestando cosas que, que no responden a la realidad, para que, es más, incluso ellos mismos puedan estar disminuyendo su producción a título de que el precio del maíz está caro, pero para que pueda incidir en elevar sin, sin una respuesta, digamos, contraria de la población. Eh, están preparando las condiciones para de que la gente cuando diga que el huevo subió, bueno, es porque no hay maíz, ¿no? Ante esta situación, eh, nosotros vamos a tener que también ver obligados a producir huevos suficientes, ¿no?, para que podamos eh, garantizar y regular el precio en el mercado, ¿no? No se puede hacer esa situación. Cuando arreglemos el problema de oro, no sé con qué nos saldrán. No? Eh, están buscando de uno a un lado de otro lado ver cómo eh, aprovechar la situación coyuntura internacional y no quieren quedar ajenos en que también Bolivia pueda subir el precio de muchos alimentos. Así que entonces no hay que especular y que bueno aclarar esta información, porque claro, para no alarmar a la población. Eh, ministro, ya para ir finalizando, justamente también hay que resaltar lo que diferentes entes internacionales han resaltado de nuestro país y el modelo económico que se está manejando, porque eso también eh, pues, llama mucho la atención. Cuando hablamos de que tenemos la inflación más baja de la región y parte casi de, a nivel mundial, ¿esto también es por los proyectos y por el plan económico que se ha implementado? Eh, justamente tenemos un presidente que tiene una capacidad de, de, no solamente de, de entender la economía del país sino a nivel internacional y mundial eh, él ya desde, su, desde sus inicios de que asumió el gobierno incluso mucho más antes cuando era ministro de economía preveía cómo se movía la cuestión económica y esto también de, de, de, una, de unas posibles crisis ¿no? eh, entonces, eh, hay, ha hecho de que todos los recursos que tengamos apunten justamente a dar la estabilidad al país, particularmente lo que significa la seguridad alimentaria y que llama el empleo y el crecimiento económico de las familias bolivianas. Eh, esto a veces eh, toma su tiempo y, y hoy podemos ver los resultados. Es el, estamos entre los tres países que con más baja inflación a, a nivel de toda Latinoamérica y eso no es una casualidad, es el resultado de, de un trabajo, de, de identificar realmente las consecuencias y, y, y, y también ante todas las causas por las que puede devenir esto. Nuestro hermano presidente constantemente nos, ha, nos ahondaba advirtiendo en qué temas debemos trabajar y bueno, los ministros simplemente hemos hecho los esfuerzos necesarios para poder eh, apoyar digamos toda la dirección que nos daba. Eh, y el resultado de eso es que estamos así con bajo eh, déficit en esta situación y, y todas las demás políticas que se están implementando van a empezar a tener sus resultados muy pronto y entonces vamos a estar en los mejores momentos de, de, situados de, para el país y esto siempre va a repercutir en la, en la economía del pueblo boliviano, en la mejora de en, digamos, en la atención, salud y educación y todo lo que se requiera. Ministro, queremos agradecerle por estos minutitos de su tiempo para, claro, hablar acerca de todo lo que se va a realizar y de todos los proyectos y del avance que se está teniendo para la reactivación productiva del sector agropecuario. Muchísimas gracias, Ministro. El agradecido soy hasta cualquier momento... Muchísimas gracias, Estaba con nosotros Remy González, Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, hablando acerca de estas cumbres que se han realizado en los nueve departamentos para apoyar el sector agropecuario y efectivamente garantizar también el abastecimiento del alimento a nivel nacional. Cuando hablábamos hay algunos empresarios que quieren especular y alarmar a la población como tal. 8 de la mañana con tres minutos, continuamos con más.